Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas noches Cuando son exactamente las 22 con 3 minutos Comenzamos un nuevo capítulo de Ataque Directo Fútbol Femenino Por la señal de Tu Zona X www.facebook.com Slash Tu Zona X En nuestro Facebook fanpage Y también en nuestro Instagram Arroba Tu Zona X Para que nos puedas seguir Y las redes sociales de Ataque Directo Arroba Ataque Directo Radio en Instagram Twitter arroba bajo Ataque Directo y también en nuestro fanpage Que también está saliendo el streaming en conjunto con tu zona X Ataque Directo toco, FM esta, Antes de comenzar eh, Quería comentar lo siguiente Tenemos una noticia importante que dar a conocer Con respecto al fútbol femenino que nos enteramos me escuchan? Ayer. Sí, estamos escuchando en estos momentos ¿Sí? al invitado Mauricio Reyes Está con un pequeño inconveniente Don Mauricio, ¿lo escuchan? Me escuchan? Sí, lo escuchamos, estamos al aire si estamos sí, con lo escuchamos ¿Sí, me escucha? de sí, sí, lo escuchamos Don Mauricio, estamos con inconvenientes Para ya. que esté al tanto Estamos al aire ya ¿Me escuchan? Sí Ya, de retomando lo que Le estaba indicando, teníamos una noticia muy importante Dentro del fútbol femenino que salió en un programa Que mmm, también es Por señal streaming, donde entrevistaron A al entrenador de Universidad de Chile que dieron una noticia muy, pero muy importante al respecto. Y antes de eso, quiero saludar a nuestras panelistas que forman parte del panel el día de hoy, partiendo por nuestra capitana y también coordinadora del cuadro de Unión La Calera, Carla Ravera. ¿Cómo estás? Muy, pero muy buenas noches. Hola, hola, buenas noches a todos. Aquí estamos con harta energía, entusiasmo, Conectados con, con la actualidad que, que, que está sucediendo ahora con el fútbol femenino Que tú me comentabas La noticia de, bueno, de la noches. No, Mauricio, ¿lo escuchamos? Sí, yo lo escucho ya, ¿Me perfecto. escucha bien Mauricio? ¿Cómo está? Buenas noches Sí, Don no, Mauricio, esta estamos, presentando, estamos, estamos presentando Estamos esperando eh, eh, esta, esta gran oportunidad que tenemos de hablar con usted Porque sabemos que ha hecho un gran trabajo Así que eso, más que nada, Gonzalito, así que vamos adelante. Sí, don Mauricio, eh, vamos a hablar eh, con usted ya, pero tenemos que presentar, por supuesto, el panel que está junto con nosotros. Ya presentamos a la profesora Carla Ravera y ahora queremos presentar a nuestra panelista, que es parte también del cuadro de Unión La Calera. Maricela, Chilita Pérez, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Buena noche, Buenas noches, profe Carla. Buenas noches, hola Hola. Al coordinador de bueno, buenas noches, eh, Nabo. Esperamos que Hálame. a seguir hablando sobre el fútbol femenino, sobre lo que pasa en la U, sobre esta, estas cosas nuevas que va nos vamos enterando del profesionalismo que le está dando eh, algunos equipos. Así que Nabo y conversar con el profe ahí que está tratando de conectarse hace rato con problemas de conexión, pero ya vamos a hablar con él después. Efectivamente, bueno tenemos un tremendo invitado el día de hoy, ustedes como se habrán dado cuenta estamos con inconvenientes para poder llevar la señal Él es de la zona sur de nuestro país que accedió amablemente a participar con nosotros Es parte de la oficina de deportes de la ilustre Municipalidad de Río Bueno Es uno de los mayores responsables de los nacionales femeninos que se han hecho en dicha ciudad y de verdad es un placer tenerlo acá en los estudios de Tu Zona X Por si nos está escuchando en estos momentos Don Mauricio Reyes Vargas, ¿cómo está? Buenas noches sí, por eso voy a... ¿No ha escuchado Don Mauricio? ¿Está todo bien? Bien, ¿está Don Mauricio? Bueno, estamos con inconvenientes en estos momentos Para poder contactarnos con Don Mauricio Bueno, ahí sí, me estaban dando está... interna y les reitero, por supuesto, gracias por el apoyo a nuestro ¿Aló? programa. Le vamos a notificar a don Mauricio en la interna para que ustedes me escuchen no bien. Ahora sí, sí, lo estamos escuchando Hola. bien, don Mauricio. Hola. ¿Don Mauricio nos escucha? Bueno, estamos nuevamente con inconvenientes, pero le vamos a indicar el entrenador ay, ay. Mauricio para que puedan, podamos solucionar este percance. Pero antes de ya retomar la conversación con don Mauricio, ¿qué les pareció, muchachas, la noticia que entregó el entrenador Carlos Berlis al programa Contragolpe con respecto a la realidad del cuadro laico? Bueno, a mí me parece siempre todo el tema que conlleva a la mejora de las condiciones para la jugadora es una buena noticia, claramente sí. Eh, ahora hay que esperar cómo, cómo se va a llevar a cabo en este contexto Pero mm. claro que es positivo, así que eso Hola. debe haber hace bastante rato ya Pensando que la U es un equipo bastante grande, con alta tradición Así que felicitar igual a la Universidad de Chile por, por haber tomado esa decisión creo que, ¿Sí? eh, creo que el cambio vino de cuando... De cuando pusieron al Carlos Veli como entrenador a, en, en, en la Universidad de Chile Que venía haciendo sí? un trabajo Sí, yo le escucho perfecto ¿Nos escucha don Mauricio? Sí, estamos ¿Cuánto Chilita chelita? Eh, ya, pues, lo que iba diciendo era que eh, cuando pusieron al Carlos Veli de entrenador eh, Después de que venía haciendo una buena campaña con Colo Colo Creo que de ahí empezó un poco a... a tomarse en serio en la Universidad de Chile como el nombre que tiene y tomarse en serio la rama femenina porque la, hasta el año 2018 cuando yo estaba en competencia y nos tocó jugar con ella eh, eran sí un buen plantel, súper eh, firme pero después se le fueron yendo muchas jugadoras que con el tiempo eh, al final como que fue decayendo la Universidad de Chile y, uh -huh. y no es que en la competencia eh, creo que eran súper fuertes. Cuando estaba la Fernanda Pinilla, estaba la Sofi, estaba, bueno, varias chicas que jugaban ahí y se fueron, la mayoría al extranjero. Entonces eh, se desarmó un poco el plantel y empezó a bajar el rendimiento eh, y se notaba mucho en la Universidad de Chile en sus resultados. Entonces ahora con el tema de cuando este año como que quisieron profesionalizar más la rama femenina y contrataron a Carlos Veli, y ya contrataron a su cuerpo técnico es otro, otro el cuento, porque él también tiene el derecho a exigir. Y como Carlos Veli también venía de, del protocolo que existe en el Colo-Colo, que es ya empezar a profesionalizar el fútbol femenino, y empezar a preparar a las jugadoras para ser profesionales, entonces creo que desde ahí parte todo, desde la base, o sea, lo contrataron a él y él empezó a ser quizás... No, no sé, lo desconozco, pero creo que Desde ahí empiezan un poco las gestiones Para que sus jugadoras Tengan sueldo Y las que no tengan sueldo, quizá tengan una ayuda De parte del club Muy él importante lo que tú señalas Al ingreso Él empezó a hacer hartos cambios, hacer hartos cambios De Exacto. todo todo, todo. El plantel lo se cambió se casi completo él manejaba Por ejemplo El área, cómo preparabas las arqueras Él ya venía con un conocimiento sí. O una forma de y todo eso lo, lo fui impulsando en la U. Entonces ahí es, es lo que le han pedido seguramente desde la U, retomar lo que en mucho tiempo, como Chilita tú comentabas, que la U estuvo más arriba de lo que a lo mejor terminó en las últimas temporadas. Así que creo que es un buen desafío que, que, que ha tomado ahí el, el profesor Carlos Relis Sí, aparte sí. que no olvidemos que la U igual estuvo en, eh, hace un par de años, eh, estuvo... Eh, muy nombrada en el fútbol femenino por, por su categoría de sub-17, porque la mayoría de las chicas que después jugaron en la adulta venían desde de de, de los cadetes de la U, o sea, chicas entrenando desde los 6 años, 7 años, en el caso de la Sofi, entrenaba desde los 6 años, o sea, 8 años en, en, el, en la U. Entonces tenía una trayectoria, existe la formación también Entonces yo creo que por ahí va el tema, el profesionalismo también Y como el carácter o a ver, como la visión que entrega un poco el profe Carlos Veli Y de ahí empieza a trabajar todo lo demás ¿po? Que es como el tema del bienestar de las jugadoras Y para mantenerlas también ahí vos hay que consignar algo, sí, que no todas las jugadoras están con contratos, son solamente algunas, y que al resto les van a proporcionar una ayuda monetaria mensual, es un avance significativo. Y Universidad de Chile se estaría uniendo entonces a Santiago Morning y a Colo Colo en pos de la profesionalización del fútbol femenino nacional. Obviamente esperemos que esto del coronavirus no detenga el progreso que ha tenido el fútbol femenino en el aspecto profesional y que sigan siendo más clubes todavía que estén viviendo estas instancias, no solamente para los jugadores, sino también los cuerpos técnicos y la gente que también le colabora a los clubes en el ámbito de desarrollo profesionalmente hablando. Claro, claro, y hay que entender que al final son procesos. La U vivió un proceso de, de mucha victoria, con una buena sub-17, y es un proceso que, que tuvo también una, una caída y con la renovación de... El cuerpo técnico da un, un auge y una motivación extra para las muchachas que venían de la U y bien con, con hartas nuevas incorporaciones que hizo. Recordar también que, que en el equipo ahora adulto hay dos jugadoras de nuestro equipo que, que, que insistieron y que fueron eh, probadas y admitidas por, por la Universidad de Chile por su técnica, por su calidad y, y así muchas otras más. entonces Creo que es un proceso que está comenzando y esperemos claramente en, en post de, de las jugadoras que han ingresado eh, y a las que llevan mucho tiempo que sea un buen proceso y sería también bueno y, y algún sentido también que, que los entrenamientos o prácticas también pudiesen ser abiertas para que también la gente se, se acerque a, su, a sus jugadoras. Y felicitar también a nuestras jugadoras, que vamos a nombrarla, que es Camila Silva, que tiene 19 años, perdón, 20 años, ya ha convertido varios goles, y eh, se Muñoz, que jugaba en el medio campo, muy buena, muy buena técnica, ha tenido un poquito menos minutos, tiene salido de algunas dolencias, pero tremenda jugadora, así que le damos un, un gran saludo a ella, y que todo salga bien este año en, en su club eh, nuevo. No y, no, y cabe destacar también que el profesor Carlos Belli, yo igual tuve la oportunidad de ir a, cuando estuve probándome en el, en el Colo, en el Colo-Colo también quedé ahí todo, y era y un profesor súper exigente, o sea, no, no cualquier jugadora le, le gusta y, y la quiere trabajar, porque eso es lo que hace él, o sea... Es que la jugadora trabaja con ella, le, le implanta eh, su sistema de juego, la forma de juego, o la modalidad de juego, como lo que hablábamos el otro día con la reunión con la profe. Y, y ahí tú te quedás y tú tenés que trabajar en eso. Y trabajar para ellos, para ellos, para ellos, para ellos todo el rato. Entonces, la mentalidad con la que trabajó, con Colo-Colo, igual escalera de tiempo, con un Colo-Colo que se fue también armando y desarmando, porque no olvidemos que cuando Colo-Colo eh, no sé, todo el tiempo que estuvo. Eh, Ganando muchas cosas También hubo tiempo que fueron perdiendo jugadoras Entonces él tenía que rearmar todo el tiempo el plantel Para que siguieran estando arriba Porque ese era el y, objetivo y, ¿no? y, Entonces y, creo que esa base de trabajo Si la aplica como se ve que la está aplicando en la U Porque desde que él llegó Pruebas al tiro De las pruebas al tiro eligió jugadoras De esas jugadoras eh, eh, con las jugadoras que ya tenía Y con algunas jugadoras contratadas Que en el caso de... Que yo sé que Yesenia López eh, va, va a formar su modalidad de juego Y la idea de juego Y la identidad de juego que él quiere hacer Con, con estas chicas Más encima de la mayoría son chicas jóvenes 20 años, 21 años 22 años Que no, no, no es más Entonces creo que desde ahí Va a ir haciendo... Bueno, que el profesionalismo igual parte por, por, por uno, si pues, eso estamos claros, pero mientras más cosas tengáis, tú, mientras más, ten, no sé, un, un ejemplo, no sé, pues, yo soy del Colo, un ejemplo, yo no soy de ningún equipo, pero ya yo soy del Colo, me llaman de la U, el sentido de pertenencia que yo voy a tener con ese equipo, si ese equipo me ofrece algo, más allá de solo el nombre, eh, va a ser otro, pues, va a ser diferente, me, no sé si es Exactamente. ¿Cachai? Me da lo mismo Entonces, vestir el, estás short aplicando de la el concepto, Estás aplicando el concepto profesionalismo, profesionalismo. y no ser pasional. Exacto, justamente. Entonces, eso, se, eso está tergiversado dentro del futbolista masculino. Bueno, son diversos factores, pero son pocos los que saben separar ese concepto del cual tú hablas. Sí, y, y por ejemplo, en el fútbol femenino es aún más difícil. Creo yo, ¿cachai? Porque no te, no te ofrecen nada de ningún lado. Entonces, el sentido de pertenencia que nosotros tenemos como jugadora es pura pasión. Más que Exactamente. lo que el club o la insignia te puede ofrecer, ¿cachai? Perfecto. Ahí lo estamos. Chelita, criadito. te interrumpo en estos momentos sí. porque ahora sí se nos une a la conversación don Mauricio Reyes Vargas encargado del área deportiva, de del área de deportes, bien digo, de la ilustre Municipalidad de Río Bueno. Don Mauricio, ¿cómo está. Buenas noches. ¿Cómo está Gonzalo? Buenas noches. Bueno, saludar a Carlita también, un gusto saludarla, como siempre. Es. Eh, creo que ha sido un siempre sí. Carlita hace un aporte en el fútbol femenino y los felicito por su programa. La verdad es que hemos tratado Gracias. de hacer la de publicidad del programa acá, porque hay hartos fanáticos del... Del fútbol femenino por acá, por el sur. Bueno, sí, quiero pedir la disculpa de internet. Bueno, como muchos chilenos acá en, en el sur de Chile tenemos problemas con internet. ¿Ya? Así que, <risa> así que le pido la disculpa. No, no hay problema, no hay problema. Sí, nosotros comprendemos, pero teníamos que hablar de lo que pasó con Universidad de Chile Femenino. Bueno, esto venía de marzo. Ya en las redes sociales del cuadro de Universidad de Chile El día 8M habían hecho un anuncio Debido claro. al coronavirus Se había quedado stand-by Y ayer dieron la noticia La cual a aquellos que estamos dedicados Ya de lleno al fútbol femenino Nos alegra de forma positiva Y para mí en lo personal es un honor Porque estoy con dos chicas que son próceres en esta área Carla que lleva años trabajando en esto Y la chilita que es jugadora Y que también ha vivido esa experiencia Y usted que las conoce porque Y ahora vamos a entrar en esto Usted es uno de los principales organizadores de un evento que se realiza en la Ilustre Municipalidad de Río Bueno, que es el Nacional Femenino. Para la gente que nos está sintonizando y que no conoce este evento que realizan allá, cuéntenos cómo se origina, en qué consiste, cuánto tiempo lleva, etcétera. Bueno, eh, nosotros primero eh, que nada somos una, una oficina con una mirada comunitaria. Pensamos que en el mundo comunitario está donde hay que fortalecer eh, a los deportistas. Y hace algún tiempo atrás nosotros muy preocupados, eh, eh, bueno, yo soy futbolero y siempre he sido un fanático del fútbol femenino, porque pensamos que hoy día, eh, es cierto, el, el, el mundo de los varones ha evolucionado un poco, ¿no es cierto?, en nuestro país, gracias a la selección chilena también, y gracias a que los clubes se han profesionalizado bastante en esa área pero lamentablemente no ha sido en el fútbol femenino pues ya la verdad lo que conocemos esta realidad, lo que tenemos en la calle lo que tenemos en la universidad en la calle nos damos nos damos la cu nos damos cuenta de lo, tan dif lo difícil que es hoy en día estar dentro de una institución ¿ya? y bueno y el fútbol femenino no, no, no, no es lo contrario a lo que pasa en el fútbol amateur, ¿ya? lo conversábamos fuera de, de micrófono hace un rato atrás con Gonzalo y eso a nosotros nos dio, no, no, nos dio esa fuerza, esa sinergia que, se fa, que faltan eh, en esto para levantar alguna iniciativa a nivel regional, llámese al fútbol femenino sub-17, sub-15, sub-14, y finalizamos con un interregional adulto, prácticamente jugamos todo el año, y se nos un poquito celosos los varones ahí, pero... Pero ahí nosotros estábamos, ¿no es cierto?, con esta idea que teníamos que poner un granito de arena porque el fútbol femenino acá en el sur de Chile eh, pueda, pueda eh, escalar un, un peldaño más porque hay mucha gente, an mucha gente anónima Muy que tiempo. trabaja por para, para el mismo objetivo, que de una u otra forma están poniendo también su granito de arena, pero bueno, nosotros tuvimos la suerte de, de, de levantar Mucho alguna iniciativa. Sí, mucho, mucho, y, y eso es lo que más pena da, digamos, de ver muchas niñas con muchos sueños y que no pueden llegar más arriba, digamos, uno porque sí. lamentablemente no, no hay mucha competencia en el fútbol femenino, ya no hay mucha competencia. Es verdad. Si, es verdad. No, fuera, si no fuera por ese entusiasmo que tienen algunas niñas, algunas chicas, por levantar entre amistad, entre amigas, que han ido levantando hasta poco, eh, yo creo que no hubiésemos tenido fútbol acá en el sur de Chile, yo hablo por la realidad del fútbol de acá, del sur de Chile sí, entonces, sí. Algunos, uh -huh. algunos profesores por nombrar alguno, a mi amigo Marcelo Barría de, de Recreativo que un hombre muy empeñoso un hombre que, que ha hecho mucho por el fútbol femenino también, pero que que a eso le, le, le podemos eh, aliar ¿no eh, más, más dirigentes que no le gusta mucho salir a la palestra pero que de atrás sí están, están apoyando y nosotros tenemos la suerte también que tenemos un alcalde que, que es futbolero así que en ese sentido no hay, no hay problema para la infraestructura movilización algunos los pocos recursos tenemos que nos hemos destinado para el fútbol femenino ¿ya? y así hemos buscado una sociedad ¿ya? yo creo que la asoci la asociatividad hoy en día eh, para levantar el fútbol femenino va a ser muy importante muy muy importante sí. porque es feo lo que voy a decir a lo mejor vender empanada, vender, hacer bingo vender, hacer rifa, no lo puede hacer uno solo necesitamos eso, es verdad. eso es verdad necesitamos muchas manos ya para cumplir el sueño de un grupo de niñas y nosotros pensando en eso, levantamos una iniciativa eh, que fue un nacional por invitación eh, que hicimos vamos en el cuarto y donde, bueno, donde tuvimos la suerte de tener Unión Calera porque Unión Calera el año pasado lamentablemente no pudo estar, pero se le echó de menos se, le, se echó de menos la pasión de la estrenadora de Paola Mendoza ¿no? así que de calurosa <risa> salud para ella igual y, y, y felizmente hemos cumplido el objetivo de, de este nacional que ha traspasado nuestra frontera lo digo con mucho orgullo y es un, es un campeonato que, que dura ocho días pero donde todo el mundo coloca sinergia nosotros o sea, Sí, gracias a Dios, tenemos nosotros una muy buena infraestructura, ahora vamos a tener tres estadios con pasto sintético a disposición, digamos, del desarrollo de estas actividades, estamos a punto de inaugurar uno, y, y bueno, y para poder realizar esta actividad, eh, tanto las instituciones, ellos con, con su propia movilización, con su propia alimentación, y nosotros pasamos los internados, eh, las canchas, no sé, todo, así que ponemos todo nuestro. Entre todos los amateur que somos, tratamos de hacer lo más profesional posible en, en estas actividades. Y, y bueno, y Carla ha sido testigo de, de lo bonito que han sido los campeonatos. No, ha tenido mucha suerte en la calera, pero, pero yo creo que más allá de salir campeón, de llegarte es la distancia, es las ganas que hay por levantar el, el fuego femenino. Y nosotros estábamos, comenzamos nuestro primer campeonato, lo hicimos en el 2008. Un recuerdo, donde invitamos a Universidad de Chile, donde invitamos a Isabel berrío en esos tiempos, que fue la primer técnico mujer que hubo en, en Chile, y, y la entrevistamos enviamos. nosotros acá de hecho, le entrevistamos sí. hace un par de semanas atrás. Y le enviamos un caluroso saludo. Bueno, en esas, en ese equipo que vino salió campeón en la Chile, estaba eh, en la Cote Roja, la, la Luli, entró en la Galita entonces hubieron varias, varias niñas que hoy día están en la selección que anduvieron por ese equipo y bueno, después nos atrevimos a hacer esto pues estamos trabajando este año para hacer el quinto, queríamos hacerlo con todo porque es el quinto campeonato pero con todo esto que estamos viviendo desgraciadamente, no sé si se lo sabemos lo vamos a hacer o no, vamos a esperar hasta septiembre eh, eh, ver si, si lo podemos lograr o no, eh, o se muy difícil la verdad, o se muy difícil y una pena porque yo creo que todo esto que estamos viviendo el estallido social, ahora esta pandemia ha sido un retroceso para el fútbol femenino, lamentablemente y estamos contentos nosotros acá porque por Montt, nuestros vecinos van a jugar en primera división tenemos a Deportes Valdivia, que tenemos una muy buena alianza con ellos con Nico, que también tuvieron en el Nacional por primera vez este año y, y también van a estar en segunda división Deportes Valdivia este año Así que estábamos rodeados de buenas noticias, pero eh, es una pena que por todo esto que estamos viviendo a lo mejor va a tener un suceso. Ojalá que no, ojalá. Lo que más tiene el fútbol femenino es mucha sinergia y, y yo creo que de una u otra forma todos los que nos gusta este deporte vamos a estar ahí apoyando nuestro granito de arena si, si nos piden colaboración, ahí vamos a estar. Perfecto. El otro que le quería consultar es básicamente todo el trabajo que usted en la interna debe realizar porque me imagino que usted trabaja con su equipo, los contactos, los hospicios y ya son cuatro campeonatos que han realizado. Obviamente han estado con equipos de la zona y tengo entendido que también estuvieron colaborando con Santiago Morning en algunos campeonatos. ¿Es efectivo eso? Sí, en el 2018... Ocho, estuvo el primer equipo de, de, de Santiago Moni acá participando en este campeonato. Y bueno, el año pasado le sugerimos a nuestra amiga Paola Navarro quien viene nomás la, la, la sub-17, porque la verdad, las cosas eh, nosotros buscamos un equilibrio en esto. No, no, Nuestros equipos tienen que tener un equilibrio y, y al nivel de un equipo de primera con Santiago Moni, no es cierto, como otro equipo como Colo Colo, que a lo mejor también hubo una, una vez que también quiso venir, pero no es nuestra intención nosotros de, de llenarnos de equipos de primera, sino que nuestros equipos amateur y, y los equipos de segunda tengan un nivel equilibrado y puede ser un bonito campeonato. ¿ya? Sí. Yo estoy muy agradecido del Chago porque el año pasado también vinieron y e hicieron un muy buen campeonato, pese a no llegar a la final, le dejaron una muy buena imagen las chicas de la sub-17 y eso significó que el campeonato este, muy parejo y de hecho fue la, la, la, eh, Los Lagos, nuestros vecinos Los Lagos, Quinchirca, a quien puede enviarle un saludo a Quinchirca, eh, que salieron campeones así que fue una, una gran sorpresa. ¿ya? Sí. Tuvo Lota Chuae sí. que también el año pasado, Lotita, y, y yo sí, lamento sí. nomás que eh, nuestro, eh, nuestra alianza y nuestros aliados de Unión La Calera no hayan podido venir, pero yo creo que al quinto van a estar, porque son parte fundamental. ¿ya? Queremos sí. armar un... ¿Algo se le nota el chillo? Se le nota el, el rostro. Ah, varias el de me, me decían que co les contaba yo por, por nuestro grupo que iba a estar Mauricio, que recordaron cuando nosotros fuimos, y más de alguna me dijo, ya, entonces vamos al campeonato 2021. Dije, ya, ya vamos a ver. Pero ahora hay que ganar, les dije yo, porque la otra vez, yo dije, ya ahora hay más partidos en el cuerpo, así que ahí yo creo que ya estamos listas para pa sí. mostrar algo mejor. Y bueno, y más que nada. Personalmente, a mí me encantó mucho estar en, en esa nacional. Personalmente, fue una... aparte de que era el primer año, nosotros, como cuerpo técnico, eh, conocimos a don Mauricio, que una persona extraordinaria, muy humana, muy humilde, cercana. Entonces, para mí, volver yo encantado vuelvo. Así que esperar nomás nuevamente la invitación y, y que esa nacional siga, siga y vaya mejorando año tras año. Más equipos se vayan sumando Y esa, esa es la idea Sí, mira eh, Nosotros, la verdad es como, como lo dije anteriormente eh, con Hasta el año 2018 Yo era solo La, eh, la en la oficina de la deporte, ya, en manejábamos todo la hasta el año pasado ya o sea, hubieron más recursos, ya somos tres en, en la oficina y, obvio, y es por ello que entre todos tratamos de poner la mayor de nuestras fuerzas, la mayor de nuestra sinergia para, para que nuestras visitas se vayan con ganas de volver. Ya. A lo mejor quisiéramos entregar todo, pero no se puede. conversábamos con Gonzalo fuera del mi, de micrófono, delante, en la prueba, que este nacional, si nosotros lo hiciéramos nosotros, estamos hablando de 20, 30 millones de pesos más o menos. ¿Ya? Wow. A nosotros, a nosotros con, todo, con toda la asociatividad que hay entre entre los clubes, entre las instituciones, no, no nos alcanza salir 3 millones de pesos. Entonces, eso es lo bonito que tiene. que Hemos formado una asociatividad con las instituciones. Nosotros enviamos eh, invitaciones. Bueno, lamentablemente a los que no puedan venir eh, es una pena, pero nosotros es nuestra forma de trabajar porque si no sería mentir. Podríamos decir, vengan nomás y acá se encuentra con una sorpresa. En esto hay que dar con la verdad de frente y todos saben cuál es nuestro sistema, nuestra metodología de campeonato. Yo quiero también destacar el compromiso que han tenido las chicas de acá de la, de la comuna de, y, y de la región que ellos viajan día por medio ellos las chicas de Puerto Mont, las de Puerto Var, allá San Juan de la Costa, Osorno, Provincia de Osorno me refiero, ellos viajan todos los días con sus propios medios llegan ellos no se quedan acá sino que tenemos capacidad nosotros para cuatro para cuatro equipos cinco equipos. Tenemos capacidad como para ocho instituciones, pero no queremos llenar de tanto equipo de afuera tampoco. Ya para no ser irresponsables y estén todos ahí, a, a, a, ¿no es cierto? Porque te, ellos tienen que correr con su propia alimentación, se le pasa a la cocina, ¿no es cierto? Entonces Efecto. es un trabajo. Necesitamos que ellos estén tranquilos también. Bueno, el, el, el Chagua y Unión de La Calera se han vuelto nuestros regalones también, porque ellos han estado solitos con una cancha ahí a disposición para que Ese estrenen. Eso. A las 6 de la mañana, 7 de la mañana, unión la calera estrenando no, en no la por cancha. tempranito, sí, hermoso. <risa> Así que ahí con todo, ahí, eso. desayuno y ya. Tan sí, <risa> sí. bonita no, bonita bonito experiencia y lindo. Y, y eso y eso, como le comentaba yo de, también de su forma y, y eso no se olvida. Entonces se generan es, esos lazos y esa, esta instancia que estamos viviendo ahora en este momento de, de conocer más, conocer su gestión y que mucha otra gente reconozca también lo que se hace en regiones que muchas veces no, no se destacan. Nos queda mucho por destacar. Por entonces mí me gustaría... es tan importante tenerlo hoy día con, con nosotros, Don Mauricio No, no, no. Ah, sí. A mí me gustaría destacar eh, la participación que tiene el público en los campeonatos de Río Bueno. Creo que es genial, es genial cuando van a acompañar a su, a su equipo. Nosotras nos, nos teníamos a nosotras nomás porque teníamos la sub-17 y nosotras la, la adulta y entre nosotras nos acompañábamos y nos gritábamos y nos cantamos. pero la gente que, que del, del sur, de los equipos de allá, eh, tenían a su familia y otra gente Y se sumaba la misma gente que vivía cerca de la cancha Iba a ver los partidos Entonces creo que ese tipo De hecho el caballero que cuidaba la cancha Donde nosotros entrenábamos Iba a ver los partidos A los otros al otro lado, sí, no, no recuerdo Gracias. cómo es, pero era, muy buena era Algo así como se, se convirtió como especie de su espía ustedes. Claro, sí, y más encima, una vez me acuerdo sí, que sí. yo tenía que viajar, me fui a parte del equipo, y yo estaba haciendo dedo ahí en la carretera, y me llevó él, justamente me llevó él, así que... Buena. No, no, pero el, lo que pasa, pues, Sal, para que tú menos, te de, lo que pasa es que ellos se quedan en Crucero, en el estadio municipal de Crucero, y ah, el internado qué. está está a como a 200 metros de 200, de 250 metros de la cancha, entonces está como a 15 minutos de Río Bueno. Por eso ella habla de la carretera. Ya, claro. Es un crucero un pueblito chiquitito y bien acogedor también. Sí. yo, yo, lo, que, yo a se... lo que me refería yo era como que la gente de ahí mismo a pesar de que es un pueblo chico y todo que uno cree que no va a llamar la atención creo que llama más la atención y va más gente y va y te grita y grita los goles y grita contigo cuando es casi gol entonces todas esas cosas hacen decir oye en realidad el fútbol femenino sí llama a la gente solo que no le están dando visibilidad eso sí eh, bueno eh, no deja de tener sí. razón eh, yo veo por ejemplo, todo el esfuerzo que ha hecho eh, Provincial Osorno. Cristian Figueroa, y de hecho usted tienen a, a Marco allá. Marco, si no me equivoco, te digo. Carlos. Marco Carlito, a, a, a, a, a, a, a Carlos. A Carlos. Sí, a, Carlos, a Carlito, ¿sí? Y, sí, a Carlito y que hizo una labor espectacular en Provincial Osorno. Eh, se notó su trabajo. Aprovecho de enviarle un saludo también a los chicos. Bueno, ellos siempre están con la esperanza de que Provincial Lozón no siga, suba alguna vez a segunda para ellos poder competir han hecho un trabajo espectacular y yo lamento también, lamento mucho que las la, la, la organizaciones como la como ANFA la en este caso no poder crear ¿no es cierto? una segunda vez, una tercera vez, porque no, porque a lo mejor en las comunas no alcanza como para hacer una competencia pero sí a lo mejor es un equipo competitivo ¿Ya? Sí. y poder poder participar en esta instancia poder crear una liga donde las comunas tengan esa posibilidad las, obviamente las que quieran poder participar en este campeonato, o sea, te aseguro que sobrepasamos las 20 organizaciones sí. las 20 comunas sí. participando yo creo que sería una bonita iniciativa y porque no hay competencia no, no hay competencia, la ANFA ahora recién está tomando, pero yo no sé cuánto va a durar, una vez intentó hacerlo dos, tres años creo que estuvieron y y, y, eso murió. Entonces yo creo que para que esto tiene que haber un estamento nacional solamente de damas, ya, y pueda crearse una, una liga, una liga b, una liga a, no sé todo, y, y porque no puede subir a, a, a primera a segunda edición y así es creo que sería una bonita alternativa. Y así se le daría más posibilidad también a las comunas que tienen equipos y no tienen a dónde participar. Y así también el crecimiento y el fomento del fútbol femenino se da porque finalmente nos quedamos estancadas siempre en la misma jugadora y, y no se ven las demás jugadoras que también se esfuerzan. Imagínense allá en el sur, yo he tenido la posibilidad de jugar con los equipos de, de Río Bueno y aparte también con, con otro equipo. Yo siempre jugaba a la pelota, entonces de antes también jugaba con gente del sur y tienen una, una garra, tienen, tienen talento. Hay, hay mucho más que fútbol ahí también, entonces de repente que se pierdan los talentos porque tienen que irse a trabajar, porque no las ven, porque se aburren de no tener un campeonato donde puedan ver o en realidad las tomen en cuenta y eso pasa también con la selección, también vemos que hay chicas en, en Deportes Puerto Mon o en, en Vial, eh, o etcétera, que no, no, no las llaman, no las ven no, no las toman ni siquiera en cuenta como, oye ven, trata de integrarte acá, por último para mirarte como entrenar o para decirte algo más porque también creo que todas, todas necesitamos eh, si queremos hacer crecer el fútbol femenino, todas necesitamos saber qué es lo que realmente quiere o busca una selección para Así poder es. trabajar en pro de eso porque te, te, tenemos que llegar con identidad de juego o con, por lo menos con una idea de juego de saber cómo quiere que juegue la selección entonces cosas cuando yo me vean me muestre ah ya esta jugadora pum, me la traigo pero qué pasa que tampoco se dan el tiempo de ir a verlas jugar allá y por lo mismo porque no existe un no, no hay no hay eh, un campeonato que las ponga en la palestra y diga ya estas chiquillas podemos sacar gente de aquí y ir reforzando también los equipos de primera o de segunda po. Ya que quizás si no tenemos jugadoras o, o las jugadoras no son como para la competencia, porque no todas las jugadoras estamos preparadas para competir, y eso está claro. Y eso también hace que la competencia también no sea como la óptima. Totalmente de acuerdo, nosotros por eso hacemos un, un interregional acá donde generalmente son 12, 15 equipos que participan, donde está Valdía, Panguipulli, normales, Puerto Montt, eh, Recreativo. Entonces, eh, eso es, es, es un poco ir creando los espacios. ¿ya? Eso es lo que nosotros queremos, ir creando espacio para sí, que, sí. que se vaya fomentando esto. ¿ya? Y, y los interregionales, donde participamos con nuestros vecinos de la décima región, eh, creo y eso ha hecho que los equipos se vayan convirtiendo en equipos competitivos eh, claro, el claro mm. ejemplo está que, que Chica este año salió campeón de, del Nacional, habiendo muy buenos equipos ya, eh, Deportes Valdivia un, era un, un muy buen equipo y llegó a la final Puyehue con una gran selección todas, ex ULA todas universidad de los lagos en sus tiempos la mejor generación que tuvo la universidad de los lagos y ahora están todas en, en Puyehue otras de, en, algunas en, en provincia de los hornos pero el año pasado se unieron todas y les salió un tremendo equipazo y, y de verdad y yo creo que fue una, una, gran, una gran final y eso y eso al final todo lo malo que pueda pasar delante de un campeonato, entre paréntesis eh, son mínimas las cosas que tenemos que mejorar porque Primero es un campeonato muy limpio, el año pasado no hubo ninguna expulsada, el año que vino caldita creo que hubo una y uh -huh. dos han salido los entonces un campeonato de mucha, eh, donde el free play está por sobre lo competitivo y eso es el llamado que hacemos sí. nosotros siempre, porque ahí están todas las que están luchando para que el fútbol femenino salga adelante. Y bueno, te, te quiero también agradecer a Alexandra Gómez, que es árbitro. El año pasado tuvimos un nivel de arbitraje tremendo, damas. Tuvimos esta chiquilla que arbitra, la única árbitro FIFA, no me acuerdo cómo se llama la niña, que estuvo tan bien. Y el nivel fue fue buenísimo, tuvimos una chiquilla uruguaya, eh, una chiquilla argentina arbitrando, entonces le, le queremos subir el pelo a este nacional porque la verdad las cosas, eh, todo el esfuerzo que hacen lo, las instituciones, hay que hay hay que, de, hay que premiarlo con un buen trabajo. Y en eso nosotros nos hemos preocupado. ¿ya? Entonces, pero ojalá, porque ojalá que el, hoy día las autoridades, eh, es difícil pedir en estos momentos a las autoridades que que la verdad sí, es que se preocupe porque bueno el deporte lamentablemente siempre ha estado en el casi en el último eslabón de, de las prioridades y, y ahora es muy difícil de pedir y yo creo que vamos a seguir oh, vendiendo el oh, por oh. completo a, a futuro ya por un buen tiempo más Sí, Pero ahí me quiero, tener, me quiero detener en lo que usted comentaba con respecto al apoyo que le brindaba en su momento a ANFA. ¿Han tenido también ustedes como municipalidad contactos con la NFP y el Ministerio del Deporte para potenciar aún más este campeonato o han estado stand-by todavía las negociaciones? Mira, nosotros con respecto eh, a, a través del INED, en, en el año pasado nos eh, adjudicamos un proyecto de un millón 600 para todo lo que es la premiación, ¿ya? Y parte de movilización para las chicas de que vayan a, de aquí a Ribuena a Crucero, y viceversa, ¿ya? Eh, eso fue, pero hoy día pedir al ministerio, y esto lo digo con mucha responsabilidad, es un ministerio que no tiene plata, no tiene lucas. Ya, y lo digo con mucha responsabilidad. Eh, sí hemos tenido apoyo del, del INED y bueno y buscando otras alianzas eh, estratégicas como son los, los microempresarios que son los que apoyan más algunos eh, algunos amigos que también se acercan sí. y así hemos podido lograr de, de sacar algunos recursos para para lo que tenemos que cancelar en este que, que son los arbitrajes más que nada ya en lo, lo que más cuesta y, y, y así lo no vemos juego financiero pues nosotros como oficina no, no manejamos recursos prácticamente nosotros trabajamos a base de pura gestión y es por eso que la asociatividad la asociatividad con lo, la cohesión que tenemos con la organización son muy importantes yo siento que ese paradigma que dicen que, que las organizaciones son colaboradoras del Estado yo creo que es mentira yo creo que nosotros los que estamos en el sector público, los que estamos insertos, tenemos que ponernos a disposición de las organizaciones, porque al final y al cabo ellos son los que nos hacen la fiesta, y por, lo, y, y por ende nosotros tenemos que estar ahí colaborando también para que esa fiesta sea bonita. Yo lo veo de ese punto de vista eh, con una mirada bien holística, porque creo que los, los problemas que tenemos acá, yo creo que las otras regiones también con el fútbol femenino, puede que esté equivocado. Eh, nunca me he creído, la verdad, eh, me he dueño de la verdad, pero creo que no puedo estar tan errado. Yo creo que hoy en día eh, las instituciones eh, están para momentos clave de, de, del país. Cuando... Y son en estos momentos que estamos viviendo ahora, básicamente, que se tiene que ver ese apoyo, esa instancia de movimiento y también de conocimiento de la realidad que están viviendo acá las muchachas. ¿Por qué se lo comento? Porque el día de ayer, eh, por parte del Ministerio del Deporte, mostraron el video de una muchacha que es seleccionada de surf, que ella afortunadamente cuenta con los recursos sí. para poder entrenar y todo lo es demás. Terrible. Pero la niña no tiene culpa. Acá es el ministerio, no, desafortunadamente, que no maneja la información, porque no solamente en el fútbol femenino se vive en realidad es demasiado abismante, sino que también en otras áreas del deporte, no, no. como usted lo señala, eh, es bastante fuerte el trabajo que ustedes hacen para poder apoyar, en este caso, al deporte femenino. Es muy fuerte el trabajo que hacen y es muy valorable decirlo, hay que decirlo, porque han sido años, han sido sacrificios, también han puesto de su bolsillo buscar mecenas... Para que crezca esto y no se quede stand-by y se pierda todo lo logrado. Exactamente, sí. Bueno, nosotros nuestra intención siempre es tener, darle una continuidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? No lo sabemos todavía, eh, pero así teniendo eh, personas que entienden el tema. Mira, es que lo que pasa es que nosotros, no sé si Carlos Carla, eh, Carla y, y Marcela, no sé si va a estar conmigo no. Nosotros sí. conocemos la universidad, como yo le llamo la universidad de la calle, donde las papas queman. Hay que estar ahí para vivir una realidad. ¿ya? Entonces yo creo, que vimos, primero, es todo, ya. yo creo que primero para dar un diagnóstico esto hay es que para haber pasado por esa universidad. Exacto. Lamentablemente Exacto. que muchas veces las personas que toman decisiones por, uh -huh. por todos los deportistas no han vivido esa realidad. No han vivido nada. Mm. Entonces, eso es verdad. Y no te digo, o sea, ahora el tema está aquí, hay muy buenos profesionales. Yo le tengo un respeto tremendo a la, a la comunidad, a, la, a lo comunitario. Mi mundo es lo comunitario. Yo aprendo mucho de la gente, de muchos de los dirigentes, porque hay muy buenos profesionales. Sí. Y tú aprendes mucho, te nutres mucho de ellos. Pero hay que estar en esa universidad para darse cuenta de las necesidades primero que nada. Creo que es el mejor diagnóstico. Coincido claro. plenamente Aparece. con usted, don Carlos. O sea, don Mauricio. Disculpa, Chilita, quiero pasar sí. a las redes sociales sí. Chilita, disculpa Quiero pasar sí. en estos momentos a las redes sociales A nuestro Facebook Live Streaming Porque hay mucha gente que nos está sintonizando Y nos está posteando Y vamos. Eso, ese tremendo error Sí, ya vamos con los mensajes Nos escribe acá la capitana Nos escribe Camila Vargas, saludos a todos Acá nos escribe Carlos Rodríguez Dice, saludos a don Mauricio Gran profesional y excelente persona nos escribe Camila Campos, saludos a todos, la profe Pau, Mauricio, un gran amigo y noble profesional, una excelente persona, su entusiasmo y empuje junto a su municipalidad lleva a Río Bueno a ser mucho más conocido, un lugar hermoso, Río Bueno cuenta con buenas instalaciones, su gente es amable y muy cariñosa, si la diosa del fútbol lo permite nos volveremos a encontrar. Acá nos escribe nuevamente Carlos Rodríguez Acu, Carlos Acuña. Lamentablemente Osorno nunca tuvo la oportunidad de participar en ANFB. La gran cantidad de esas jugadoras hoy están en Puerto Montt. Entre paréntesis que lograron el ascenso. A, a la mente se me vienen 10 jugadoras. Dentro de ellas Laurita que fue citada a la Selección Sub-17. Y acá Francisco Galleguillo dice. Años atrás existía la Copa Femenina que era un tipo... De segunda división femenina después de la NFP Muchas jugadoras de selección pasaron por ese mismo campeonato Falta un campeonato dividido en tres zonas Norte, centro y sur Y un campeonato de barrio amateur Y se clasifique a un nacional Los ocho mejores por puntaje entre las tres zonas Y así organizar una tercera división femenina Y seguir sumando Se pueden hacer muchas cosas Solo falta voluntad Acá nos escribe también Muriel Rodríguez. Saludos a todos, grande ataque y directo y a todo el equipo. Y nos vuelve a escribir Francisco Galleguillos. Lamentablemente la Anfa cayó en un grave error en hacer jugar federadas en sus equipos. Se debiese apostar a las jugadoras de barrio, como bien señalaba Marisela y Carla, y así tener un universo más amplio de jugadoras. La idea es sumar y no restar si queremos que esto avance. Totalmente así que eso solo. Esos son los posteos de nuestros auditores a través de nuestro Facebook Live Streaming. Ah, Le notifico ahora que se nos fue la chelita, algo pasó al respecto, pero ya vamos a tratar de contactarnos con ella. Así que eh, quería consultarle en estos momentos, don Mauricio, eh, cómo ha sido también el trabajo en sí con la, con la municipalidad, con la alcaldía. Usted decía que el alcalde de la zona... Es muy devoto del fútbol, pero me imagino que ha sido muy paulatino pala para que esto siga creciendo. Sí, bueno, nuestro jefe es, es futbolero, eh, eh, fue un gran futbolista. ¿ya? Eh, ¿Luis Reyes está en el alcance? Luis Reyes, sí. Alcance a mí yo, por si acaso, siempre me preguntas si somos. futbolistas. <risa> Estabas pensando eso. Sí, eh, sí, ya. No, es. Eh, es eh, eh, una persona que le gusta mucho y de hecho su principal eh, eje es justamente el deporte acá en la comuna eh, son cuatro los estadios rurales que se han mejorado ¿ya? Eh, eh, y el crucero pues, está, está el estadio crucero Mantilwe, le voy a nombrar los sectores Mantilwe es precioso ¿eh? Mantilwe es una playa preciosa eh, donde ya eh, Estábamos a punto de construir otro estadio ahí, ya, pero con todo esto ya, ya se nos ve muy difícil. Pero sí, eh, tenemos est estadios mejorados como el de Cayurruca, y eh, Victoria, Trapi y, y, bueno, y Crucero. Cinco y más. Ahora estamos a punto de inaugurar otro estadio que es para los barrios, bueno, es para la comunidad, pero para ir a los barrios. Y donde pensábamos inaugurarlo con, con el Nacional este año. Pues, ya, un estadio con <risas> y fíjate que gracias al fútbol femenino y tú sabes que en, en este país los estadios se hacen con, con dos, dos camarines no bueno es nuestro piano. alcalde se, se la se la jugó y bueno y, y el caballito de batalla fue el fútbol femenino que había que hacer dos camarines más para que la, el fútbol femenino tenga sus propios camarines Así bueno. que Buenísimo. Con, con, con cuatro, eh, cuatro cabarines yo siempre me he preguntado no sé por qué todos los se hacen con, con, con dos camarines ya pero ya pero ese es otro cuento y así que esperar pues esperar que la, la suerte nos no acompañe ojalá que esto pase lo pase muy, muy muy luego aunque lo veo difícil pero a no decaerse y nosotros si tú me lo eh, Gonzalo, eh, pensando en eso, y aprovecho a hacerle la invitación también formal. Nosotros el 26 de, de junio vamos a tener un seminario, el primer seminario online, ¿ya? ¿Ya? Eh, donde van a haber cuatro profesionales, entre ellos va a estar Luchito Mena, ¿ya? El, el multicampo de Colo-Colo. colo claro. Y va cerrando este seminario. Y así que ojalá todos participen. Eh, es un poco, tenemos cuatro buen, muy buenos profesionales expertos en la materia, con un alto nivel académico, que no tiene costo ¿Qué? este seminario. ¿Qué? Y va justamente para entregarles tips a, la, a los dirigentes, a que las organizaciones no mueran, ¿ya? a que se vuelvan a, a innovar. A que busquen la metodología o como poder llegar a su gente, entonces va a estar súper súper bueno y va a ser certificado las 200 primeras personas que se, eh, que se inscriban y vamos a hacerlo a través de la aplicación con Zoom eh, van a ser certificados por la Universidad de Los Lagos ya son 7, 8 horas más o menos ya van a haber tres posiciones en la mañana y 2 en la tarde y esto todo a través de nuestro nuestra plataforma Facebook del Facebook de la Municipalidad y eh, bueno, y a través de la aplicación Zoom, que vamos a estar ahí, así que ojalá todo el mundo participe y, y aproveche a los profesionales que están. Esto, eh, nadie cobró, todos están con aquí, todos tenemos que poner sinergia para que esto se levante y para que las instituciones no, no decaigan. ¿ya? Uh -huh. Hoy en día, ustedes mejor que nadie saben que el... Que las instituciones deportivas son el desarrollo endógeno, son las que hacen el desarrollo endógeno en cada comuna, las que la hacen crecer. Y el mejor marketing que tiene una comuna es el deporte. Eso es verdad, eso es verdad. Sí. Eh, lo otro que le quería comentar al respecto es también... Este desarrollo que paulatinamente ha tenido la selección Pero mucha gente que es de la zona sur en particular Ha criticado que no ha habido veedores Para captar jugadoras en las categorías menores Y también a nivel adulto ¿Qué le ha parecido ese desarrollo por parte de la ANFP Para buscar nuevos prospectos dentro del fútbol femenino? ¿Y en qué podría aportar la ilustre municipalidad de Río Bueno al respecto? Bueno... eh. Es difícil en realidad el, el tema, porque uno no está dentro de la NFP, no, no, no, no sé en realidad cuál es el pensamiento, pero uno, uno se hace la idea cuál es, que no, no, el fútbol femenino no es tan importante, yo no creo le... que lo, lo ven como un gasto, más que, que nada, quiero pensar eso, y hoy en día yo creo que están perdiendo mucho talento como decía Marcela, creo que acá en el sur hay muchas chicas, yo me alegro mucho por el trabajo que, y, y no, que vuelvo a reiterarlo y lo había mencionado anteriormente, que hace Provincial Osorno, ellos han ha nutrido a Magallanes de, de Temuco en Magallanes, tiene su sí. enviarle un saludo a mi amigo Ramón Velázquez también que es técnico de Magallanes eh, eh, tiene muchos jugadores sus siete de las series inferiores en, en, en Magallanes y como bien dice Carlos Acuña eh, deportes eh, Montt también tiene jugadoras osoninas, del, del, del trabajo que ha hecho Provincial Osorno, ni hablar de recreativo de Vara, de que es recreativo, uh -huh. o sea, que hace un gran, un gran trabajo Marcelo, y hay muchas chicas que han, estado, han llegado a la selección eh, chilena, yo creo que gracias al trabajo de ellos, el sur de Chile ha podido tener algunas chicas que, en, en, en selecciones nacionales, ya, y eh, eso es puro amor, puro, puro amor al arte, como se dice, ¿no es cierto? Y entonces eh, es difícil el tema, pero hoy en día nosotros estamos contentos porque tenemos a nuestros vecinos Deportes Valdivia, creo que es una muy buena escuela, tenemos muy buenos nexos con ellos, estamos a punto de firmar un convenio igual, un compromiso, en marzo teníamos planificado hacer una actividad grande, bueno con Deportes Valdivia, y bueno, y estamos tratando también de llegar a Puerto Montt, de también de, de, de poder enviar a buenas niñas, que la escuela tenga la posibilidad de enviar a Puerto Montt o a Valdivia. Primero, bueno, la prioridad la tienen nuestros vecinos de la región que creemos que, que tenemos que apoyar porque es nuestra nuestra entrada que tenemos para que las chicas lleguen al, al fútbol profesional. Mauricio, quería hacerle una consulta. O más bien también mostrar o contar Ustedes también hacen, bueno, variados deportes Hacen rugby, estuve también observando Pero me llamó la atención que también hicieron futsal Hicieron un torneo de futsal sub-14 Si nos sí. podía comentar un poquito eso Porque estamos viendo el tema de la formación Que es súper importante mm. Como ustedes lo llevaron a cabo y, y, y futsal en el sur creo que también Puede pegar mucho más por el tema de, del clima Cuéntenos un poquito Sí, nosotros el año que recién se fue eh, hicimos nuestro primer campeonato sub-14 de futsal, eh, Damas, que lo íbamos rotando, ya jugamos prácticamente todo el año, fue un gran campeonato, ya eh, donde participó Recreativo, también como el equipo por mencionar a algunos, eh, Provincial Osorno, bueno, Provincial Osorno, apóstol fue el campeón perdón, eh, la Austral, la Austral que es Deportes Valdivia, en la, la, la, la final la Austral derrotó, a. es un clásico del sur, ¿eh? así que fue bien bonito, bien entretenido, donde nosotros transmitimos la final a través de la televisión, así que le dimos mucho auge, fue un gran campeonato, donde la Austral fue campeón, eh, le ganó en la final a Provincia Provincial Osorno. Eh, uh -huh. También nosotros tenemos otra iniciativa muy buena, donde participan 1.400 niños, que es la cha nuestra Champion Kids, son escuelas de fútbol con cuatro categorías, ya, eh, donde también se van rotando, se juega todo el año y al final en enero hacemos una premiación donde premiamos alrededor de 250, 300 niños, ya, eh, así que un campeonato súper lindo también y también lo hacemos con la misma metodología que les mencioné anteriormente, eh, trabajando asociativamente, ya. Eh, todos colocan su granito de arena, eh, lo apoderado la escuela, todos todos, no, no, todos todos ponen su aporte para que estos campeonatos puedan salir adelante. Ah. Y, y teníamos pensado este año nuevamente poder, poder realizar este sub 14 femenino y, y nuestra champions, pero no se pudo. Pero ya pero ya vendrán tiempos mejores y, y podríamos eh, volver a retomar estas actividades que no solamente eh, participan las damas, sino que es un tema familiar donde la familia la mamá lleva a la, a la hermana la hermana lleva a la mamá y viceversa, ¿no es cierto? a la abuela, al bisabuelo, entonces es un tema súper lindo, es un tema muy familiar y, y eso también le da vida a los campeonatos porque eh, ustedes saben pues que mejor que la familia son, son las principales hinchas de, de, de esas pequeñitas o de esos pequeñitos que, que están dentro del cuadrado Precisamente eh... don Mauricio, perdón Chelita, sí, eh, quería consultarle cómo, cómo han podido llevar eh, con los distintos estamentos, o distintas organizaciones deportivas, eh, si han seguido entrenando por el tema de la pandemia, eh, se si han hecho entrenamientos desde el municipio, eh, que hemos visto igual en distintas municipalidades que, que se ha hecho así, ¿cómo lo han podido llevar ustedes a cabo si es que lo, lo están realizando? Bueno, nosotros, eh, bueno como todo Chile, no, no, no hay gimnasios tanto cerrados. ya Pero sí hemos tratado de, de buscar la, la metodología para llegar a, la, a, a las casas. Y, y cuando ya la segunda semana, ya cuando comenzó la crisis, nos conversamos con los chicos de actividad física, con los monitores, con los profesores, para poder hacer alguna actividad, para llegar a la casa. Bueno, y ahí estuvimos, ellos se comprometieron y todavía estamos en eso, en... en en hacer clases de, virtuales ya de la actividad física algunos aeróbica ahora eh, aeróbica eh, eh, zumba ¿ya? Eh, gimnasia especial para los adultos mayores ya entonces todo, todos los chicos están en, están en eso y en eso hemos tenido la colaboración también de Raíz Zacatecúi de televisión mal nuestras redes sociales y, y ahora estamos a punto de comenzar un taller de yoga también que será todos los jueves así que aprovecho de invitar a las 19 horas para atrás de nuestro facebook y en el mes de junio vamos a comenzar con un concurso eh, familiar de qué se trata que eh, cada familia que quiera participar, no más de cinco integrantes, pueden enviar un video a través de Facebook, a nuestro Facebook, para posterior de actividad física, buena coreografía, ¿no es ¿cierto? Hay que usar la creatividad, pero sin dejar de ular a un lado la música, ¿ya? Y ahí vamos a buscar al mejor, al mejor video, no sé, la mejor coreografía, para después premiarlo oh, por bien. ahí. Por en mes de agosto, septiembre, por ahí, por ahí hemos estado, así que son como dos, tres meses. La idea es que la familia participe y, y pueden tener también, irnos acostumbrando también a, a la tecnología, esta herramienta que nos entrega, ¿no es cierto?, que están y se ha convertido en tan importante. Pues ya eh, antes no la tomábamos mucho, ya puro WhatsApp, puros correos, hoy en día hemos tenido que meternos acá. Pues, ya entonces, también en, en, lo, en lo positivo de todo esto que está pasando, creo, rescato esto que... Que la, la, la tecnología se ha convertido en una, una gran herramienta y hemos tenido que capacitarnos y meternos de lleno en esto. Una buena herramienta de comunicación es la tecnología. Sí, por supuesto. Esto. Yo, no quiero, me... Si me sí, de... Yo no quiero dejar de mencionar una iniciativa que ya llevamos este día a ser el noveno año, ocho años realizándola. Eh, es un interregional que nosotros realizamos desde. Valdivia, con clubes de Valdivia hasta la isla, que es un interregional rural, donde son 108 equipos que participan. Eh, teníamos que comenzar ahora el 21 de mayo, es un campeonato bien especial que se juega solamente los feriados, pero no ser los campeonatos locales, y son más de 10, 4.000 deportistas que participan en este campeonato y lamentablemente este año no se va a poder realizar... Así que íbamos por el noveno, ya, así que vamos a tener que esperar el próximo año que pasa. Queremos llegar al número 10 a ver, a ver si lo logramos, así que es una gran iniciativa también que se juega. Termina, comienza el 21 de mayo termina el 8 de diciembre. Ah, es eh, que... eh, un gran campeonato. Sí, no, se juegan en 12 comunas, la primera fase se juega en 12, después en ocho se, se concentran varios equipos, tres encuentros por, por comuna Así que tres, cuatro, así que es bien bonito. Es, es Muchos mucho movimientos de gente en los feriados. Uno viene para el norte, otro para el sur. Entonces es una gran gran iniciativa que yo aprovecho de agradecerle a todos los gestores deportivos que, que gracias a ellos podemos hacer esta, esta iniciativa que nos ayuda tanto en eso. Y el mundo rural antes no tenía mucha competencia. Pues, al menos yo hablo por la realidad nuestra. Los equipos rurales llegaban aquí al estadio, jugaron a finales. Eso ahora hoy día tienen regionales, interregionales. Así que tienen mucho el mundo rural eh, ha mostrado mucho su, su fútbol a través de estos campeonatos y aparte que le da un plus positivo para el desarrollo del fútbol femenino como tal y también para el fútbol de la zona sur y eso es fantástico sí por supuesto está la copa la copa Pro, la copa, una copa provincial la copa Colón también que es un gran campeonato donde las damas también son son actores principales de, de ese torneo así que eh, así que yo creo que yo creo que falta ese, ese, ese pujoncito nomás para que, para que el fútbol femenino esté en, en unos tres peldaños más y, y así como este año dos o tres equipos se atrevieron a contratar a jugadores, ojalá que el próximo año sean cuando vuelva todo esto sean dos más después así pues yo Exacto. creo que falta que los empresarios creen, crean más sus mujeres y, y, y también crean que también les puede generar plata a través de la sí, televisión sí, sí, sí. Claro, que llegue un buen presidente, que, que en verdad le importe, porque la cabeza es súper importante en este sentido. Ahora el fútbol está viviendo una crisis, hace poco sabemos que el presidente renunció, entonces son momentos complicados. Y, y como yo siempre lo reitero y también lo escuché de Francisco, que hizo unos comentarios, que esto estamos dependiendo mucho de las voluntades de la gente. Como también Mauricio lo comenta, o sea, la, los contactos, eh, la empresa que quiere colaborar, eh, al final, claro, todos ganan Todos ganan, yo creo que eso es lo que tenemos que comprender La gente está liderando esto Que muchas veces por, por intereses propios O intereses, quién sabe cuáles Frenan muchas, muchas cosas para, para que el fútbol en general No solamente tal vez el femenino En general siga creciendo Porque también, como comentaba la profe Paola En el fútbol joven no hay mucho, mucho ordenamiento cómo seleccionan las selecciones también masculinas, tampoco se ve un seleccionador, cómo seleccionan a la femenina, tampoco yo veo en los partidos oficiales que haya una persona que, que esté atento a eso y que realmente Captador. uno como parte, claro, como, como parte del fútbol sienta que realmente nuestra federación quiere que esto mejore, como que hay otros intereses que lamentablemente frenan Cualquier iniciativa de una persona que en verdad esté ahí y diga, oye, ¿pero por qué no apoyamos a este campeonato, por ejemplo? ¿Por qué no apoyamos eh, a tal equipo? Ciertas cosas dependen mucho de voluntades todavía. Yo quiero, yo, yo, yo quiero yo. poner un, un poco Algo sobre lo que está diciendo la profe Carla Que también es como el derecho Que lo que hablábamos la otra vez también Sobre el derecho de formación Creo que eso también es súper importante Como para hacer crecer el fútbol en sí El derecho de formación De por ejemplo las mismas niñas de Osorno Que se van a Puerto Montt Que sean reconocidas de que son de Osorno Y que después cuando lleguen a Puerto Montt Y si es que las vende la selección No decir que las sacaron de Puerto Montt Sino que ellas salieron desde Provencial Osorno No sé si se entiende como la idea como en el fútbol masculino así, se aplica, se aplica claro, en ese caso cuando no, por ejemplo se van a un club extranjero, le van pagando aquí. un dinero desde el club de origen Claro, y más que eso, más que eh, quizá monetariamente, porque ya se ve que es súper difícil conseguir monetariamente, es como que se consiga el nombre y el renombre de ese equipo Cosa de que, que se consolide también que existe una liga que es aparte de la primera división y la segunda que se armó el año pasado que existe una liga aparte que genera jugadoras, que hace jugadoras, que forma jugadoras y que hace que el fútbol femenino crezca. O también también en el fútbol masculino, que también pasa, pero pasa menos porque hay, hay lucas de por medio. En cambio nosotros... Como no, como no tenemos lucas No hay no hay lucas de promedio Entonces que se, que se diga por último onda, Como que se dé a conocer así El, el equipo que fue formado y que existen Equipos que forman Y que no son eh, equipos de primera Ni de segunda división Son equipos amateurs No sé si que, eh, Como que se capta un poco el sentido de lo que quiero decirle Sí eh, Bueno, aquí en Chile Lamentablemente el fútbol femenino es amateur Sí, no, no había exact presión. Sí, de amateur. Ahora recién a lo mejor podemos hablar de algo de profesional que ahora colocó o la Santiago Morning creo, la Chile Pero no sacamos sé. con tres claro. equipos Claro eh, hablamos del fútbol de amateur O sea, un fútbol profesional no pueden estar vendiendo empanadas Las chicas, <risa> disculpa que, que pueden retomen Pero yo veo la realidad acá ¿Ya? Y domingo, No es muy y lejano No es muy lejano acá No es lejano no y hablamos, yo retomo un poquito voy a retomar un poquito lo que decía la Carlita y lo comenzamos con Gonzalo es un tema de los liderazgos, yo creo que hoy en día los liderazgos, eh, las instituciones eh, es una gran falencia porque hoy en día los líderes que llegan eh, buscan protagonismo para sí mismos para, para, para su ego y hoy en día no, no está ese espíritu de, de institución pues la institucionalidad se ha perdido y falta ese dirigente de antaño que, que lloraba que mojaba la camiseta que a lo mejor muchas veces se metió la, la mano en el, al bolsillo pero era el que te solucionaba el problema pues hoy, hoy, hoy día no no no no pasa eso yo veo muchas, muchas muchos acá he visto muchos casos de, de, de, de niños de, que se van a cadete o a cualquier lado y de repente vuelven porque no lo ayudaron porque a la sociedad anónima no, no, no le sí. interesa eso ¿Ya? O sea, si tú querés llegar arriba, bueno, arriba como pueda. Yo creo que eso no es el camino. Yo creo que los talentos hay que cuidarlos. Eh, así como los ídolos dicen que hay que cuidarlos, bueno, los talentos de pequeño hay que guiarlos hay que y cuidarlos. ¿ya? Eh, creo que el gran vacío que existe en nuestro país, y por eso estamos, porque no hay grandes líderes. Se perdió los liderazgos de antaño. Y hoy día el líder tiene que ser con una mirada holística una mirada transversal y, y lamentablemente si vamos a los líderes políticos hoy día miran para un solo lado para Exacto. el lado de ellos y no tienen esa mirada transversal y, y hablamos del otro líder social ese líder busca un, un protagonismo a lo mejor para llegar a la política a lo mejor, no sé, pues para, para salir un rato en la tele y se acabó y, y lo de abajo. De conveniencia propia exactamente entonces busca su propia conveniencia y yo creo que no. Yo creo que eso es lo que yo he visto y por eso te digo, yo creo que las instituciones son tan importantes. El desarrollo de este país, el 60% lo hacen las instituciones con su trabajo, con el voluntariado. El crecimiento endógeno de, la, de, la, de las comunas de todo el país crece gracias al trabajo de la Junta de Vecinos, gracias al trabajo del club deportivo, de los comités de adelanto, entonces todo ese tema. Entonces es un poco eso... De repente son importantes cuando hay fechas importantes, no más la política. ¿Me entiendes? Sí, no sé si es quiero decir. Eh, entonces, yo creo que eso debe determinarse. Eh, nuestros líderes políticos tienen que ser transversal, Independiente, yo no tengo nada, yo tengo amigos en la U y tengo amigos de todos los lados, y siempre les digo lo mismo: mientras ustedes no tengan una mirada transversal, eh, nunca se va a arreglar el, no el tema de Yo no me quiero meter más allá, pero estamos hablando del tema de deporte creo que eso es lo, eso es lo que falta, eh, el trabajo el trabajo en equipo, lamentablemente se ha perdido, eh, somos, somos un país muy individualista, individualista donde todos queremos eh, llegar lo, a la cima, a como dé lugar, y lo que está al lado nuestro no, no nos interesa, entonces yo creo que eso es, es muy peligroso, porque eh, nuestra raza se va a perder así, porque el distanciamiento social se ha hecho famoso ahora, pero si somos, seguimos siendo, actuando de esa forma, eh, Vamos va, va a tener ese des, distanciamiento social por siempre sí. Antes de continuar con la entrevista A don Mauricio Reyes Vargas Encargado de la Oficina de Deportes De la Ilustre Municipalidad de Río Bueno Queremos saludar a nuestros auspiciadores Que hacen posible que este programa salga al aire Por la señal de Tu Zona X Partiendo por nuestros amigos de New Print New es... Un, un espacio donde tú puedes encontrar publicidad deportiva, ya sea en tacitas, llaveros, porta-mouse, adornos para tu vehículo. Ahí vamos a mostrar. Tengo un manojo de llaveros y tenemos el llavero de ataque directo que nos hizo Eduardo para nosotros. Si no me equivoco, la gran mayoría del programa lo tiene. No, sí. no estoy seguro. Yo lo no tengo. estoy seguro, así que, pero ya tenemos material que lo vamos a enviar. Para más información visiten su Instagram, arroba nubleprint, y el WhatsApp para que se puedan contactar con Eduardo Asensio, que es el dueño de esta microempresa, más 569 6692 7829 Y ojo que se viene el día del padre, y si ustedes quieren hacerle un regalo a sus papás que son amantes del fútbol, y si van de aparte de ataque directo, ustedes tendrán un 20% de descuento. También saludamos a nuestros amigos de Estilista Turco, es el mes de la madre, si quieres regalonear a tu madre con el mejor corte de cabello, cambio de look, manicure o lo que tú quieras, te puedes contactar al WhatsApp más 569-57658109 o al Instagram arroba eduardo cuafol así que aprovechamos de mandar un saludo a los muchachos que han tenido mucho pero mucho trabajo en estos momentos en la zona de Iquique, así que eso le quería comentar, ahí pueden ver en sus redes sociales, arroba Eduardo-Guaford, el trabajo que realiza en los cambios estéticos y también en el aspecto del manicure. Así que un gran abrazo para nuestros amigos de estilista turco. También queremos saludar a nuestros amigos de Deportes Corul, la mejor indumentaria deportiva para el fútbol amateur, la tercera división y también el fútbol femenino. La encuentras con nuestros amigos de Deportes Corul. Vente confección de indumentaria deportiva, equipos, buzo, primera capa, petos, morrales, gorros. Contáctate con William Cortés, que es el dueño de esta empresa, al WhatsApp más 569-9927-9083 y también lo vuelvo a consignar, es el sponsor oficial que va a vestir al primer equipo de Unión la calera de pies a cabeza, así que un gran saludo para nuestros amigos de Deportes Corur. También saludamos a nuestros amigos de Aqua Antu, la mejor agua purificada de la región metropolitana, la encuentras con ellos. La recarga cuesta 3.000 pesos y cuatro recargas en adelante 2.500 pesos. Para más información, Instagram arroba agua o al WhatsApp más 569-4555-6740. También saludamos a nuestros amigos de Bazar Cafetero, para aquellos que tienen papás que les encanta el café en grano, la, los chocolates de cacao y también adornos que están asociados con café para que los tengas en tu pieza, en tu oficina o en algún lugar de tu casa Lo puedes encontrar en Bazar Cafetero Escríbeles al Instagram arroba bazar o a su página web www.bazarcafetero.com O al WhatsApp más 569-7955-4102 también saludamos a nuestros amigos de Planeta 7, la mejor tienda online de indumentaria deportiva. Eh, para más información pueden visitar su página web www.planeta7.cl o su Instagram arroba planeta7-spa y también queremos señalar que tenemos una interesante alianza con, con ellos donde nos promocionan nuestras redes sociales y también están colaborando desde hace poquito tiempo ya con el cuadro de Unión La Calera. Así que muchos pero muchos saludos a los amigos de Planeta 7. Y esta noticia, Chelita, yo creo que te va a gustar porque queremos saludar a nuestros amigos de Foodshop. Y los amigos de Foodshop, que son una tienda online de camisetas de fútbol Tienen un concurso en sus redes sociales, en su Instagram sí, Arroba.foodshop.scl sí, sí. Que es lo siguiente Tienen que compartir, compartir Obviamente primero que todo seguir el Instagram que es arroba.foodshop.cl Invitar a dos amigos futboleros a participar Compartir una publicación donde sale una camiseta muy bonita de Adidas tengo entendido que es de la selección inglesa, si no me equivoco. Eh, tienen que compartir esa publicación en la historia. Entre paréntesis, el perfil debe ser público. De lo contrario, no, pode, no pueden ver ellos la publicación. El sorteo se va a hacer el día lunes 5 de junio a las 21 horas. Capaz que nosotros vamos a dar los ganadores. Ahí la interna Ignacio nos va a avisar. Y pueden elegir la camiseta que ustedes quieran. Puede ser la del Juventus, Real Madrid, la selección femenina, la de... No sé, los equipos profesionales que ya están dentro del fútbol femenino, que tienen sus camisetas, Colo Colo, el Chaco Morni, la Universidad de Chile, la selección chilena. Así que participen con nuestros amigos de Foodshop Y el último, tenemos que dar paso a nuestra querida Carlita Ravera, que nos va a dar los pormenores de la rifa del cuadro Calerano. Exacto, vamos entonces a comentar eh, cómo va eso. Bueno, hemos seguido de a poquito. Eh, avanzando con, con esa venta de los números, recordar que es para una jugadora del equipo que se accidentó lamentablemente trabajando, no es, no es novedad. <ríe> Así que sí. bueno, nosotros como equipo nos organizamos y realizamos esta rifa beneficio. Les voy a comentar los eh, premios. El primer premio es la camiseta de ULC autografiada por todo el equipo. Tenemos un horno a microondas un balón de fútbol, tenemos cinco sesiones eh, con la PF Fernando Paso, también tenemos la camiseta eh, que también nos donó Fucho precisamente, eh, tenemos también eh, los guantes Wemul, tenemos variados premios para que la gente se motive y, y pueda colaborar. El valor de la rifa es de mil pesos, para que usted pueda colaborar debe realizar su depósito a la siguiente cuenta, de cuenta Ruth. 17-230-388-9 Repetimos, 17-230-388-9 A nombre de Camila Vargas, ¿ok? Eh, para que ustedes puedan eh, pedir el número Pueden eh, mandar el mail Y rectificar cuál, cuál número desean eh, al siguiente, A la siguiente dirección Que es Camila Ignacia Vargas 1989 arroba gmail punto com Camila Ignacia Vargas 1989, arroba, .com, y ahí pueden poner en el asunto el número de rifa que desean o bien eh, consultar qué número queda pendiente. Eh, recordar que se sumaron 50 números más porque aumentamos dos premios bastante buenos, así que ahí motivamos a, a nuestros auditores eh, a que eh, puedan seguir colaborando y dentro de los próximos días vamos a subir un nuevo post. Anunciando todos los nuevos premios Y con los números que, que van quedando Así que todos a colaborar Que ahí teníamos Esta La rifa Claro que sí, ahí teníamos la rifa De Unión La Calera y también saludamos A nuestros auspicios que hacen posible Este programa que llevamos A través de la señal de Tu Zona X Continuamos con don Mauricio Reyes Vargas y don Mauricio Tenemos una pregunta de uno de nuestros auditores Que es Flavio Cavada que consulta Lo siguiente como municipalidad podrían tener un convenio con algún club para hacerse cargo de las categorías femeninas de un club que no tenga ese apoyo. ¿Cómo en ese caso han ido trabajando? Bueno, ustedes estaban hablando de la conexión con Provincial Osorno, pero también estaban tratando de contactarse, por lo que estábamos conversando antes de salir al aire con la escuadra de Puerto Montt para tener algún tipo de convenio y alianza con el usted municipalidad. Eh, sí, nosotros, como mencionaba eh, en un momento as, atrás, eh, bueno, nuestra prioridad es, es eh, abrir un espacio, nosotros tener ese lapso con Puerto Mono o, o con Deportes Valdivia, bueno, Deportes Valdivia tiene la prioridad porque son de nuestra región y creemos que también tenemos que nosotros apoyarlo, creo que Nicolás Mujica ha hecho un gran un gran trabajo, este chico, un director técnico joven, que hay que apoyarlo, y creo que es un nexo bien, bien importante para nosotros, de, de, de, es una entrada al fútbol femenino en realidad que tenemos con Deportes Valdivia. Eh, eh, de poder enviar a, a nuestras niñas a, a, a ese club ya aparte que está acá mismo en la región y, y como bueno seguramente las, las jugadoras van a tener que viajar no sé todo el entrenamiento todo el tema entonces está un poco más cercano un poco lo vamos, estamos tratando de, de hacer el nexo con tuvimos un primer contacto con Puerto Montt y no hemos tenido respuesta Así que ojalá también se abra ese, ese espacio, porque creo que sería muy importante que, que nuestros dos clubes que están en un fútbol profesional nos, nos abran a las puertas a comunas pequeñas como nosotros, que tenemos ganas de, de aportar nuestro granito de arena. Si no, yo creo que y también le, le da otro, otro, otra mirada también al trabajo de la escuela de fútbol, que van a tener un, un nexo donde poder enviar a las la niñas con talento una mayor motivación, un plus extra para, para las series menores Exacto, nosotros con Valdivia, cuando habíamos ya teníamos todo listo con Nico, eh, que ahora en, en marzo, que ya ya teníamos varios, teníamos una, un campeonato, un evento acá, íbamos a firmar un convenio eh, con, con el municipio de, de ayuda, y pero lamentablemente no, no, no ha podido realizarse por ...por todo lo que estamos viviendo... ...así que ojalá que después que pase todo esto... ...poder retomar esa... ...esa conversación, así que... ...a mí me gusta, me gusta mucho ver gente joven... ...en, en el mundo del deporte... ...creemos que son chicos profesionales joven con muchas ganas y gente muy sana y, y que, que han tocado las puertas, creo que a esa juventud hay que apoyarlo. Están saliendo técnicos muy buenos, como el mismo Carlito Acuña, que es nuestro vecino acá, ¿no es cierto?, que está estudiando en el NAF, Pedrito Pavés también, que es quinesiólogo, ahora está estudiando, sacando su carrera de técnico, el mismo Nico, que está estudiando también, así que tenemos eh, técnicos jóvenes que... Que, que podemos confiar en ellos y, y poderles darle una manito, creemos que la juventud hoy en día necesita de nosotros y si podemos ayudar, pucha es espectacular. Y que también eh, hay que recalcar que esos, esos mismos profesionales quieren hacer destacar el fútbol femenino, o sea, quieren trabajar en el fútbol femenino, entonces eh, eso también le da eh, como un impulso extra a, a todo el trabajo que también hacen ustedes como dirigentes. Así ah, es. Eh, eh, a ver, aquí uno, eh, uno, uno confía mucho en la, la gente joven. Y estos chicos que te acabo de mencionar, ellos vienen del mundo, del mundo femenino, ya de, están mucho tiempo trabajando, entonces nadie, no, no, no les cuentan cuentos. Y ya que hayan que hayan tomado esa decisión de, de, de sacar su carrera, Aparte que ellos ya son profesionales, están sacando ya otra carrera. Me, me parece espectacular, yo, yo admiro el trabajo de, de Carlos, de Acuña, por ejemplo, del mismo Nico con cómo se esfuerzan cómo se esfuerzan por, por sacar esto adelante y eso, eso es impagable, en realidad, cuando tú ves a un profesional que a lo mejor puede aspirar a otras cosas, sin embargo, está ahí con su objetivo y eso hay que hacérselo enormemente porque hoy en día es difícil ver a un profesional que no quiera escalar al tiro, ¿ya? Por algo estudian y están en su legítimo derecho. Pero cuando vemos a estos chicos que, que tienen un objetivo en común, creo que no nos queda otra que poderlos apoyar. A veces no podemos, pero sí podemos podemos facilitar un recinto deportivo, un gimnasio Exacto. sin ningún costo. Creo que, creo que eso eso también es un, una gran ayuda. Nosotros siempre hemos tenido muy buenos nexos con las instituciones vecinas. Eh, provincial son a veces viene a jugar acá, no le cobramos nada, están nuestras canchas disponibles. Eh, y eso eso es porque no lo podemos ayudar de otra manera nosotros nos duele el alma a veces cuando nos vemos llegar con el bolso al hombro muchas veces, no sé, todas algunas mamás ahí corriendo entonces eh, ya ahí está el estadio ocúpenlo, eh, eso ya eh, te deja un poco más eh, tranquilo que, línea, pudiste, que pudiste eh, colar para, un, para sí. un entrenador tener un espacio donde, donde entrenar o sea, eh, Ella, la idea de todo esto cuando uno tiene esa, esa posibilidad de, de entregar de abrir puertas y de, de apoyar a la gente joven, yo creo que hay que dársela no hay que cerrarse si no se nos van a aburrir y se nos van a ir ¿ya? A eso ver, es verdad Creo que hoy en día en este país hay mucho egoísmo y yo conocí muchos profesionales jóvenes que tienen muchas ganas y que sus comunes le han cerrado las puertas, no han podido y han tenido que irse y se han dedicado a otras cosas. Yo creo que no. Eh, te, yo siempre, yo creo que las, las cosas hay que mirar, darle una mirada divergente, no una mirada convergente, ¿no es cierto? No debe ser un obstáculo, al contrario. Hay que ir abriendo espacio para que el deporte se vaya desarrollando y desarrollando, perdón. Y hoy en día yo acá recibo muchos chicos de la Universidad de Los Lagos, de buenos institutos muchos trabajadores sociales también que le interesa el tema de, de, de la institución, el desarrollo de las instituciones eh, me gusta aprender de ellos vienen con nuevas ten, nueva, nuevas métodos de trabajo así como ellos esperan aprender de, que uno le entregue herramientas y uno también espera de ellos que le entreguen herramientas para irnos actualizándonos también para no irnos quedando en el pasado okay. y, y creo que eso el, yo creo que todo lo que estamos en este puesto lo que tenemos la suerte eh, de estar acá eh, tenemos que ser, eh, No tenemos que ser un obstáculo Tenemos que ser unos facilitadores Efectivamente Sigue los posteos acá en el streaming De Tu Zona X Nos escribe Francisco Galliguillos Y dice Osorno participó en la NFP El 2010 en el campeonato femenino A través de Santiago Oriente Y también señala que Pidieron solamente el nombre de Osorno Con jugadoras de Santiago Entre esas jugadoras eh, estaba Helen Galaz, Jugadora de selección Y acá nos escribe Marcelo Barría Dice lo siguiente nuestro auditor Saludos y abrazos desde Puerto Varas Aguante el recre Mis saludos Mauricio Así que ahí agradecemos a la gente Que sigue posteando en nuestro Streaming y esta pregunta Lo habíamos conversado Previo a salir al aire se la tengo que realizar ¿Cuál es su percepción? Con respecto a los medios de comunicación de la zona, para con la actividad deportiva que ha ido realizando la municipalidad? No, nada no, que no, decir. Hoy día es tan difícil que los medios de comunicación te apoyen, pero ellos buscan sus propios auspicios, sí. y siempre están interesados, están preguntando. Y bueno, Carlita no deja de mentir. Ellos transmitieron transmiten todos los partidos del nacional femenino... ...con muchos sacrificios, o sea... ...en ese sentido los medios de comunicación nosotros... Eh, ...son una gran alianza para nosotros... ...porque ellos son parte también del desarrollo social... ...deportivo de la comuna... ...ellos tienen que ser parte... ...porque son, la, son los medios que nos dan la posibilidad... ...de difundir nuestras actividades son los que pueden tirarte un jugador para arriba y tirarlo para abajo también pues, o sea, sí, también los clubes claro. y hay, hay, hay un lado hay un lado bastante positivo bien objetivo pero hay, también hay otro lado del de periodismo que bueno esto es fuera de nuestra comuna no, no, no pasa por acá no sé más al norte por lo que uno ve que no son un poco objetivos ¿sí? entonces pero para esto se necesitan profesionales que sean bien objetivos en, en el tema para el desarrollo de todos los deportes creemos que Hoy en día, eh, la televisión, eh, yo creo que es la herramienta fundamental y que a veces hace perder a los deportistas para donde van. ¿ya? Sí. Las cámaras a veces lo matan y, y, y es por eso eh, que yo siento que hoy día hay tanto profesional joven que varios de ellos son psicólogos, psicólogas deportivas, bueno, ojalá que se puedan acercar a, a, a la institución y puedan aportar su granito de arena para, para guiar a estas futuras estrellas que que lamentablemente muchos han caído porque la televisión, la televisión mismo lo han matado, ya, no, no han sabido eh, convivir con eso, pero viviendo volviendo a nuestra realidad, eh, yo soy muy agradecido de todos los medios de la zona los medios escritos, siempre están preguntando, el diario Austral ha sido, o, ha sido un, un medio muy importante para nosotros, siempre están preocupados de sacar nuestras actividades así que, no, mucho, mucho, mucho apoyo de, de parte de ellos ¿ya? aparte que no nos cobran nada, así que ¿Qué, ¿Qué más vamos a decir? ¿Ya? Así que no solamente darles las gracias, nomás ahí, o que nos sigan apoyando eh, en, en estos temas, sobre todo también, en el desarrollo del fútbol. También ¿Cómo por amor testigo a la. un sí. testigo de eso, de, de, de la pasión también que ellos desbordan por, por lo que hacen. Se nota que quieren mucho, quieren mucho su comuna, como que todo hacen parte para que finalmente cualquier actividad, ya sea deportiva, cultural. Se, se muestre y eso es súper bonito y destacable en, en una comunidad como, como ustedes. Sí, por eso... ¿Quieren como hacerlo dije, bien? Sí, como sí. dije hace un momento atrás al inicio, todo, entre todos los mater que somos, en todas las áreas, tratamos de ser lo más profesional posible y eso solamente se, se logra con trabajo y, y haciéndolo bien. Pues ya yo creo que, que hoy en día... Las personas que creen que estar al frente de una institución es muy fácil, creo que están equivocados Yo creo que por eso que estamos en los fracasos de nuestro fútbol, muchas veces ha sido por eso, porque lamentablemente nos ha llegado gente con experiencia en, en, eh, a la cabeza y, y otra cosa con guitarra. Pues. Ya a veces somos buenos para criticar, pero cuando nos ponen al frente, eh, no es tan así la cosa. Yo creo, vamos a insistir para estar en un cargo muy importante hay que tener la universidad de la vida y la universidad comunitaria. Yo creo que es lo principal, eh, es donde se ve todas las deficiencias y bueno, yo creo que para hacer eh, un diagnóstico de lo que lo comentábamos antes, creo que eh, invitar a la gente a que a que se participe en alguna institución, para que vea lo lindo que es y para que también vea lo otro, la otra parte de la, de la moneda, lo difícil que es también de salir adelante. Efectivamente, muchachas. Les tengo que señalar también a nuestros auditores que se nos acaba de terminar el programa del día de hoy Se nos hizo muy corta esta transmisión, agradecemos por supuesto a nuestros auditores de la sintonía Pero antes, Marcelo Barría escribe lo siguiente En nombre personal quisiera felicitar a Mauricio por todo lo que ha hecho en el fútbol femenino de la región de Los Ríos Y en su momento cuando éramos uno solo en la región de Los Lagos, que en caso nuestro de Puerto Varas nos ha entregado todas las herramientas para crecer como institución eh, Don Mauricio, le queremos dar las gracias por estar con nosotros el día de hoy y si quiere brindar un mensaje a nuestros auditores, por favor No, solamente agradecerle a ustedes eh, esta oportunidad que nos, dan, que nos dan ustedes a nosotros eh, de poder eh, contarle a la gente de en qué estamos, en nuestros desafíos eh, que son importantes para una comuna pequeña para nosotros, que depende mucho de lo que nosotros hagamos eh, solamente pedirle a la gente que apoya al fútbol femenino, a aquellos dirigentes que todavía no se creen no creen que el fútbol femenino va a ser en, en unos ocho años más el boom en, en nuestro país pero ojalá que sea con ayuda de todos, no no que podamos decir, chuta, las chicas lo lograron solas yo creo que se necesita mucha ayuda y por favor eh, no, nos hagan hacer tantas tantos bingos tantas empanadas, tantas rifas sino que necesitamos tanta empanada, tanto apoyo completo, a, a una empresa que la empresa no tenga miedo dentro de hecho, su rentabilidad social que ellos tienen que hacer. Bueno, que apoyen el fútbol femenino. hay tantos clubes que, que, que necesitan la ayuda. Yo creo que sería un gran gesto por parte de ellos que, que apoyen el desarrollo del, del, del mundo del fútbol femenino y así como Marcelo Barría, que es un gran fundador. Como Carlos, Pedro, Nigo que son los formadores que yo conozco acá, en, como dirigente, como Cristian Figueroa de Provincia de los Hornos. Eh, ellos necesitan mucha, mucha ayuda y ojalá que los de, eh, las empresas que, que no se atrevan, eh, que no tengan miedo en, en invertir en el fútbol femenino, creo que ir muy bien. Y bueno, y ojalá que la televisión también se, se atreva a transmitir más partidos de. De, del fútbol Femenino, que no solamente se, se acuerden de los clubes de la capital sino que en provincia también hay muy buenos campeonatos y, y ojalá que a ustedes los, los tengamos para el próximo quinto campeonato acá en, en nuestra comuna vamos a tratar de ser los mejores ahí eh, eh, anfitriones, eh, anfitriones. No pago, tome nota. como siempre como siempre sí que, no te pago, que anotar la, la <risa> porque lo sí o sí, tome nota solamente, y ojalá si nos están escuchando al, a la autoridad de, del deporte ojalá que cuando pase todo esto se pongan a trabajar y, y piensen a lo mejor no piensen en, en, los, fútbol, en los en los equipos ya que, que están formados pero que piensen en aquellas niñitas que quieren ser profesionales algún día y, y ojalá que entre todos los, les podamos cumplir sus sueños y en cuanto a nosotros, bueno eh, las puertas siempre van a estar abiertas Queremos ser la capital del deporte Siempre lo hemos dicho Y, y trabajamos para eso algún día Poderlo hacer Y cuando quieran, bueno, lo va a recibir a todos ustedes Con los brazos abiertos y a cualquier institución Que quiera venir acá a la comuna Un aplauso por supuesto Para Don Mauricio Gracias por estar con nosotros Acá en Ataque Directo Fútbol Femenino Tu zona X mi estimada Marisela, Chilita Pérez, nos encontramos la próxima semana. Tenemos de invitada a una jugadora para el día lunes eh, del fútbol playa, Gentileza de Calidita Ravera. Y el día martes tenemos a un locutor de una radio adherente al cuadro del Corinthians, último campeón de la Copa Libertadores femenina, que nos va a contar qué está pasando con el cuadro brasileño. Así que se viene una semana cargada de fútbol femenino la que nos viene. Qué buenísima, qué buenísimo enterarme de ese, de ese invitado que vamos a tener la próxima semana. Qué, qué bueno haber tenido a don Mauricio aquí, conversar con él, eh, aprovechar también de darle las gracias por lo que hace, eh, destacar eh, el trabajo que hace con, con Río Bueno, que... Eh, como dijo anteriormente hay varias instituciones que quieren ir a ese campeonato y quizá hacer la pretemporada como nosotros lo hacíamos como el de enfocarse el, el pre-campeonato pero no, me alegro mucho del trabajo que hace usted con el fútbol femenino amateur y ojalá exista mucho más visibilidad para eso también po. y que no nos centremos tanto en Santiago y, y eso y ni en ni el coro, ni en la U y, y los equipos de siempre, pues la idea es que si vamos a crecer, que crezcamos todos desde, desde la base, así que nabo una muy linda conversación hoy día eh, y nos vemos la próxima semana, muchas gracias Gonzalo muchas gracias Profe Carlita muchas gracias Mauricio, un abrazo a la distancia, Bien, muchas gracias a ustedes gracias por la invitación Igual, y profesora Carlita Ravera, amiga mía, un placer como siempre, nos encontramos en la próxima semana Y ojo, vamos a tener notas dentro de nuestras redes sociales Porque ha sido una semana muy cargada dentro del fútbol femenino con noticias positivas Sí, sí, se vienen a unos buenos programas, como lo comentaba Vamos a estar con Geraldine Salazar, que es una jugadora Yo la conocí, bueno, también es practicamos fútbol juntas ella ya hizo su carrera en el norte de Chile y está en Iquique, es eh, chinesiólogo y ahora seleccionada nacional de fútbol de Va a ser súper interesante conocer cómo, cómo fue su proceso y, bueno, y el periodista de, de Corinthians así que va a estar interesante eh, todo eso que podamos conocer. Bueno, no me queda más nada que decir, creo que lo hicimos todos. Yo creo que agradecer a don Mauricio su presencia, su, su experiencia, todo, todo lo que nos pudo dar y. Y desear nomás que Río Bueno siga, siga en esa senda y que quizás mucho otro equipo o muchas otras municipalidades puedan tener ese ejemplo y fomentar aún más. Que eso es lo que queremos todos, fomentar desde la base, que, que salgan más futbolistas, que más niñas quieran jugar al fútbol, que eso es lo que queremos. Así que un saludo y un abrazo desde acá, don Mauricio, así que esperamos vernos en 2020. Listo, muchas gracias, ahí esperamos. Y ojalá que sí. puedan estar ahí en el Obviamente, por mi, parte, por mi parte me despido, ha sido un placer, agradecemos la sintonía del día de hoy, mañana 19 horas, ataque directo Tercera División con la conducción de Mauricio Lara, va a estar el poeta del relato, Alexis y tenemos a un dirigente del cuadro de Trasandino de los Andes que va a estar contando lo que pasó realmente con el club porque habían rumores que no iban a tener entrenadores ni jugadores debido a esta pandemia pero vamos a aclarar todas esas dudas mañana acá por la señal de tu zona X nosotros nos encontramos el próximo lunes a partir de las 22 horas, lunes y martes y también agradecer el apoyo que nos han brindado en nuestras redes sociales. Gracias a DJ Fakir, gracias a todos ustedes, gracias a New Le Print, a Estilista Turco, a Korur, a Aqua Antu, Mazar Cafetero Bendigo, también a Planeta 7 y Foodshop por hacer posible este programa. Un gran abrazo, nos vemos y recuerden que sea gol. Chao, chao, chao. sea gol. Chao.